Con la escenificación del examen de actuación de tercer año, la obra teatral El Becerro de Oro de Joaquín Lorenzo Luaces, dirigida por Juan Alberto Ante, inició la asamblea de bases de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño. Varios temas se llevaron al debate del estudiantado como la escasez de recursos para producir los títeres, a pesar de que solo dos centros en el país acogen esta especialidad, así como la falta de la bibliografía que necesitan o los materiales para dar vida a los títeres. Otros asuntos como la transportación de los alumnos de Guantánamo, la disposición de productos y precios de la cafetería y otros temas Centraron sus intervenciones que abarcaron también aspectos que en su criterio pueden ayudarlos en la calidad de la preparación artística y profesional. Desde Granma sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.